Bien, entonces, bueno, voy a cerrar esto un momento aquí. Bueno, ok, voy, no sé, ah, yo antes había salvado esto, antes esto no lo grabé. Bueno, yo había salvado ya el proyecto, Save As a ejemplo tema pop AX, lo llamé. Ok, entonces yo lo voy a salvar ahí, de nuevo, salvo esto, y voy a cerrar RIPRE porque eh, voy a ir a mostrarles, antes de esto, les voy a mostrar dónde queda almacenada esta información para borrar toda esta información y luego vamos a empezar por lo menos a, a, a asignar algunos iconos y algunos colores para que ustedes mismos después eh, tomen su iniciativa y le asignen como ustedes quieran en sus proyectos bien entonces eh, qué vamos a hacer bueno una de las cosas que tenemos que saber es por ejemplo eh, ir aquí vamos a acción a show action list y voy a escribir aquí explore Explorer. Eh, eh, y tenemos que ir a esta partecita donde dice Show Reaper Resort Path in Explorer. Eh, cuando yo le doy, o sea, tenemos que ir a buscar esta, esta carpeta porque es allí donde está esta información. La mayor parte de la información de todas las configuraciones que nosotros hacemos dentro de Reaper, donde está instalado. Entonces yo le digo Run, que es correr, y me abre esa carpeta ok eh, les muestro esta esta este atajo pero yo generalmente por ejemplo yo tengo mi propio botoncito que es este que tengo acá es lo y es lo mismo entonces yo cierro aquí un momento y le doy a ese botón ok y bueno ya se nos abre esta ventana este este el explorer y donde está almacenada esa información es en esta carpetica que está aquí en esta carpetica, en este file eh, en este punto ini si yo lo le doy doble clic y lo abro vemos que allí adentro están todas las configuraciones todos los colores autocolor 30 bueno guitarra acústica y bueno está el, el nombre del icono y así con todos los demás ok bueno yo lo voy a guardar porque realmente pues allí puedo después trabajar o volverlo a importar entonces yo sencillamente voy a hacer lo siguiente voy a copiar esto copiar y lo voy a poner por aquí en mi escritorio de reserva vale y ya una vez cerrado Reaper lo voy a cerrar bueno sí voy a salvar aquí eh, una vez cerrado Reaper entonces lo que voy a hacer es entrar de nuevo en ese file doble clic y voy a borrar todo esto ok cancelo todo esto y le voy a colocar aquí 0 y luego le digo grabar y ya está desde 0 bien entonces cierro aquí esta ventana esta también la podría cerrar pero bueno la voy a dejar ahí abierta por si más adelante la necesito y bueno voy a abrir Reaper Abro Reaper, lo coloco en mi ventana normal y voy a abrir el, el proyecto que estábamos trabajando. Entonces, ejemplo tema pop AX. Aquí lo abro. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que ya no tengo ni coloreado ni tengo asignado ningún ningún tipo de, de icono. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no hay más nada ok y esto lo he hecho para que nosotros ahora empecemos a hacerlo nosotros mismos bien eh, mmm, me va a tocar regresar un poco en el tiempo y mostrarle unas opciones que se me olvidó mostrarles o sea las muestro más adelante no las muestro más adelante las muestro más adelante